Resumen del libro Pensar Rápido Pensar Despacio de Daniel Kahneman. Primero antes que nada quiero mencionar que es un libro muy importante debido a la temática que aborda y cómo lo aborda. También quiero comentar que les mando un saludo a todos los YouTubers que comparten mi pasión de traer un poco de lo que leemos para el mundo y como lo había explicado en el video de Sin Límites de Jim Quick aquí te dejo un enlace al video, una parte importante para adquirir el conocimiento es enseñando, pues. Le tomaré la palabra y haremos una serie de resúmenes semanales, bueno sin más comencemos y no te olvides darle like si te gustó el video, activa la campanita y dale suscribir para que te lleguen más videos como este. Daniel Kohnemen nació en 1934 en Tel Aviv, Israel. Sus estudios están relacionados con la psicología, la sociología y la economía, se desempeñó en el área de psicología, estuvo en las fuerzas de defensa israelíes en la Universidad de Berkeley, en California, donde obtuvo un doctorado en Psicología en 1958. Se desempeñó como investigador y docente en la Universidad de Brea, la Universidad de Michigan, la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como académico en la Universidad de Princeton. En la década de los 90s, comienza a investigar en la Psicología hedonista y junto con Amos Tversky, Desarrolló importantes teorías sobre la economía del comportamiento. La teoría sobre la economía del comportamiento, a menor incertidumbre sobre las consecuencias de una decisión, existe mayor es la orientación hacia los riesgos de algunas personas. Relacionó los trabajos de economía con la psicología hedonista, analiza la situación de bienestar y las posibilidades de alcanzar un estado pleno de felicidad con base en la situación económica debido a las contribuciones en la comprensión de la toma de decisiones en el contexto económico, recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2002 y junto con Vernon Smith. En el 2011 recibió el Premio Talcat Parsons de la Academia de las Artes y las Ciencias, en el mismo año publicó el bestseller Pensar Rápido, Pensar Despacio. En Pensar Rápido. Pensar despacio el autor nos sugiere dos sistemas de pensamiento, la llamada 1 la cual actúa intuitivamente y la llamada 2 que es más meditada. Porque a veces nosotros somos capaces de detectar inmediatamente si una persona se encuentra enojada solo con verla y porque cuando nos piden que multipliquemos 17 por 24 tardaríamos más en contestar. Pone el ejemplo de un jefe de una empresa financiera, invirtió millones de dólares en acciones de la Ford Motor Company. Debido a la sorpresa que había tenido al acudir a un evento, dejando de lado análisis y estadísticas para la toma de decisiones, se basó completamente en su intuición. El libro se divide en cinco apartados. El primero muestra lo que es el Sistema 1 y Sistema 2 y sus ejemplos e importancia de cada uno de ellos. El segundo es un estudio de la heurística de los juicios y cuál es la razón por la que nos cuesta pensar de manera estadística, Debido a que nos es más fácil hacerlo asociativa y causalmente. El tercer apartado, es que normalmente tendemos a tener exceso de confianza pensamos que ya lo sabemos y no reconocemos que nos falta. Y tendemos a minimizar el azar. En el cuarto apartado habla de cómo las decisiones y suposiciones de los agentes económicos no son tan racionales. El último apartado. Se refiere a la medición del bienestar. Sistema 1. Percibe que un objeto está más lejos que otro. Nos orienta hacia la fuente de un sonido repentino. Completa la expresión, paní. Nos hace poner cara de desagrado cuando vemos un cuadro horroroso. Detecta la hostilidad en una voz. Responde a 2 más 2, igual a. Lee las palabras de las vallas publicitarias. Conduce un coche por una carretera vacía. Entiende frases sencillas. Sistema 2 requieren atención Ejemplos, estar atento al disparo de salida en una carrera. Concentrar la atención en los payasos del circo. Escuchar la voz de una persona concreta en un recinto atestado y ruidoso. Buscar a una mujer con el pelo blanco. Buscar en la memoria para identificar un ruido sorprendente. Caminar a un paso más rápido de lo que es natural. Observar un comportamiento adecuado en una situación social. Contar las veces que aparece la letra A en una página de texto. Dar a alguien el número de teléfono. Aparcar en un espacio estrecho, para todo el mundo menos para los empleados del garaje. Comparar dos lavadoras para saber cuál es mejor. Rellenar la declaración de la renta. Comprobar la validez de un argumento lógico complejo. Ejemplo si cinco máquinas tardan cinco minutos en hacer cinco cacharros. ¿Cuánto tardarían 100 máquinas en hacer 100 cacharros? ¿100 minutos o 5 minutos? Si lo hacemos en un sistema 1 es probable que hayamos dicho 100 minutos pero si usamos el 2 lo más seguro es que digamos 5 minutos. La toma de decisiones las realizamos a cada momento, la lógica de esta implica muchas disciplinas como matemáticas, estadísticas, economía, ciencias políticas, psicología y sociología, el análisis normativo se hace desde el punto de vista de la racionalidad y la lógica para el análisis de las decisiones, el descriptivo checa las creencias y preferencias de las personas como son y no como deberían ser. Daniel Bernoulli explicó por qué las personas sienten se sienten atraídas al riesgo y cómo disminuye cuando aumenta la riqueza. Para la toma de decisiones hay que evaluar una opción, una persona hace la cuenta mental de ventajas y las desventajas. El valor de una opción lo da el balance de sus ventajas y sus desventajas en relación con el estado de referencia. Así, una opción es aceptable si el valor de sus ventajas excede el valor de sus desventajas. Las ventajas de varias opciones, se valoran como ganancias, y sus desventajas como pérdidas. Supongamos dos gemelos hedónicamente idénticos que encuentran en ambientes igual de atractivos supongamos que debido a las circunstancias los gemelos son separados y trasladados a los dos ambientes situados en su nuevo ambiente evalúan las ventajas y desventajas de los ambientes de uno y otro ambos ya no serán indiferentes a los dos estados por lo que preferirán permanecer donde les ha tocado estar el propietario de un comercio no ve el pago a proveedores como una pérdida ni tampoco el dinero recibido de los clientes como una ganancia al final suma los costos y los ingresos, y evalúa el balance. Por lo que la evaluación se hace de tipo económica, si piensa en si puede comprar o no una nueva cámara, la comprará si su valor subjetivo excede el valor de conservar el dinero que le cuesta. La utilidad y el valor son conceptos que se utilizan en dos sentidos uno como el valor de experiencia, el grado de placer o de dolor, la satisfacción o la angustia de la experiencia real de un resultado, y como valor de decisión, la contribución de un resultado anticipado al atractivo de, o a la aversión hacia, una opción en una elección. Dicha distinción es poco explicada en la teoría de la decisión porque se asume que los valores de decisión y de experiencia coinciden. Bueno no te olvides de estos puntos que te pueden ayudar. Piensa rápido. Cuando tengas que hacer cosas en automático como trotar en una carrera de 10 kilómetros. Piensa despacio. Cuando hagas las cosas siempre piensa estadísticamente. Realiza balances de costo, beneficio. Cuando el beneficio sea mayor entonces puede decidir mejor. Recuerda siempre los sesgos cognitivos cuando te quieran vender algo o quieras tomar alguna decisión. Bueno eso es todo por hoy. Y si te gustó dale like, activa la campanita para que te lleguen notificaciones y suscríbete para apoyar los contenidos que estamos realizando.